el día, gracias a esa hora nos encontramos en la terminal terrestre de la ciudad de Quevedo hay bastante movimiento y vamos a hacer un panorama eh, un monitoreo, no. ustedes pueden ver en este momento la multitud de personas que está llegando hasta el, eh, hasta la terminal terrestre de la ciudad de Quevedo, totalmente eh, llena y full movimiento, amigos, este es el movimiento que estamos observando ...observando a esta hora de la terminal terrestre de, de Quevedo. Ustedes pueden ver allí la, la toma que tenemos en este momento... ...en los exteriores de la terminal terrestre de la ciudad de eh, Quevedo... ...donde justamente llegan eh, muchas eh, eh, comunidades eh, de diferentes sectores... ...con el objetivo de desplazarse a algún punto... A algún punto de la provincia de Los Ríos, a la provincia de Manaví, a la provincia de Bolívar, pero este es el movimiento que, eh, estamos, observando, que estamos observando en el interior de la terminal terrestre de la ciudad de Quevedo. Por acá nos toman la temperatura eh, y, y este es el movimiento, amigos eh, seguidores del día, así que tomen las precauciones, amigos, este es el panorama. ...que se está viviendo en, en la terminal terrestre de la ciudad de Quevedo. Totalmente llena la terminal, movimiento, La. esta es la fila, la fila la fila que va hasta la ciudad de Quito. Hasta la ciudad de Quito va esta fila que vemos acá, intensa la fila a transporte Macuchi, a transporte... A ...travesa, que que llega, hay una larga fila hasta la ciudad de Quito. Me amiga, viaja a Quito. Ay, sí. Eh, ¿Desde qué hora está aquí usted? Llegué como a las 9. A las 9. ¿Sí está rodando la fila? No. No. está rodando. Pregúntele a ella de que ella tiene No, no llegan, no es que parece que se están metiendo ahí, no respetan. Ahora usted tiene. ¿Va a sufragar en Quito ya, ya sufragué. Vino exclusivamente a aguantar aquí Sí. No, vine a Mocachi. De viene. ¿Ya se ya. ¿Qué espera usted del nuevo gobierno? Que mejoren las cosas. Usted trabaja en Quito. Vivo en Quito, también trabajo. Eh, ¿Dejó su tierra mocacheña para, para instalarse en Quito? Sí. Muy bien, éxito, ¿no? Gracias. Bueno, ¿desde qué hora tiene usted acá mi amigo? La misma hora, es mi hermana. Ah, su hermana, sí. ok. También dejó Mocache para irse a, a Quito, ¿no? Claro. ¿Oportunidades le ha dado Quito para, para usted? Sí. ¿Qué espera del nuevo gobierno? Que todo cambie, que sea éxito, cosas buenas para el país, para todos. Okay, ¿Me dijo su nombre? Yadira Briones. Gracias, Yadira. No, buen viaje. Amigos, esta es la fila o la columna que se encuentran de personas en la eh, terminal terrestre de la ciudad de eh, Quevedo, totalmente llena. Hay mucha gente en este momento, hay mucha gente, como ustedes pueden ver en la terminal terrestre de la ciudad de, eh, de Quevedo. Este es el movimiento, el movimiento que estamos observando. Y hay una larga fila, sobre todo a quienes viajan a la serranía ecuatoriana, a quienes viajan hacia Quito, donde principalmente no hay una razón a veces para venir a sufragar hasta Quevedo, hasta Mocache, hasta su tierra natal para volver nuevamente a su lugar donde está en este momento de eh, residiendo y que ustedes, eh, amigos, eh, seguidores del de día... Macuche, ¿La Macuche, esa es la fila de Amacuche, ese, ahí, ahí, ahí, ahí. El último pasajero que esperando fila para ir a Amacuche, a Quito. Entonces, amigos, mencionábamos, esta es la larga fila y vamos, vamos a, a seguir monitoreando. Desde la terminal terrestre, desde la terminal terrestre, que estamos eh, observando en este momento, como ustedes pueden ver, que estamos conectados, que estamos conectados a esta hora. Acá, transporte La Maná también eh, está, acá, amigos, eh, transporte Valencia. Ustedes pueden ver la multitud de personas que existe en la terminal terrestre. ...de eh, Quevedo a esta hora... ...dado que estamos viviendo el proceso de elecciones... ...elecciones 2021... ...donde estamos eligiendo el nuevo gobierno... ...el nuevo presidente de la República... ...y que esperamos, esperamos... En, ...a partir de las 17 horas, tal vez 19 horas 20... ...ya tenemos, ya tenemos eh, las nuevas autoridades... Tendríamos el discurso del nuevo, del nuevo gobierno. Y, y bueno, eh, es un tema de, de mucho análisis. Amigos eh, que están conectados. Y por ende, trae todo este movimiento. Todo este movimiento en la terminal terrestre de la ciudad de Quevedo, eh, principalmente a la ciudad de Quito. Mucha gente eh, aprovechó Aprovechó realmente eh, el horario para ir a sufragar muy temprano. Y a ver, a ver que aquí estamos. La... ¿Cómo está, mi amigo Cuéntenos, todo a dónde viaja. A Guayaquil. Todo bien, todo tranquilo. Sí, se lo están cobrando cinco, pues eso no es justo. O sea, ¿A, ¿A dónde dólares? viaja? Cinco lo están cobrando a Guayaquil. Cinco dólares. Directo, directo. Porque directo. cinco vale directo. Directo, cinco. Cinoco, sí, sí. Ya toca, al menos Ok, bueno, 5 dólares, entendemos que directo cobran eso. Así amigos, este es el movimiento, estamos avanzando hacia los andenes. Eh... Vamos a ver eh, si nos permiten el ingreso hacia Sí, ya, eh, ayúdenos Ya por favor, eh, si podemos Muy bien. Eh, hay, hay movimiento en este momento los pasajeros pagan la tasa son ingresos para la terminal terrestre estamos ya en los andenes ustedes pueden ver la multitud de personas que estamos en este momento en los andende, andenes de la terminal terrestre de la ciudad, acá vemos transporte Bolívar a la provincia de Manaví viaja eh, transporte Bolívar también hacia Paraíso la 14 viaja hacia eh, Puerto Viejo a Calceta ...tiene ruta la unidad de transporte eh, Flota Bolívar. Amigos, esta es la información que tenemos de primera mano... ...desde la terminal terrestre y nosotros les hacemos el monitoreo... ...la, trans, la transmisión en vivo a esta hora para que ustedes también tomen... tome sus precauciones, pueda tomar eh, eh, decisiones importantes... Eh, hacer planes Hacia eh, algún punto ¿no? Hacia algún punto De la patria ecuatoriana Acá está eh, transporte Valencia También rumbo a la ciudad De, de Guayaquil eh, Por la ruta eh, Quevedo Ventanas babahoyo eh, Que tiene eh, la frecuencia Y que al final De todos ¿no? los ciudadanos Utilizan el sistema eh, que generalmente eh, los lleva a su destino. Acá vemos también miembros de la CTE, miembros de la CTE haciendo el respectivo control y que todos puedan eh, realmente tener el respaldo ¿no? de que los vehículos no vayan, no vayan eh, sobresaturados de personas y debe respetarse el, el 70% del aforo que debe ir un micro, un bus, de acuerdo a la información. Mucho pasaje, bastante público, amigos, las elecciones. Las elecciones de 2021 presidenciales que en este momento más de 13 millones de habitantes de electores habilitados para sufragar se van a las urnas de un lugar a otro para cumplir con el derecho. Entendemos también, entendemos que el ciudadano que no sufrague tendrá que pagar una multa de... 40 dólares, que equivale el 10% del salario mínimo vital básico y esto eh, conlleva pues, a que los ciudadanos también tengan, eh, tengan pues, esa obligación de ir a sufragar. En Ecuador ir a votar es obligatorio y el que no vota lo multan con 40 dólares, a diferencia de otros países que es, la votación es voluntaria. Amigos, muchas gracias por estar conectados, los invitamos a compartir nuestra señal en vivo ahora que hacemos desde la terminal terrestre de la ciudad de Quevedo, una multitud de gente. Eh, creemos que hay más de 2.000, 3.000 personas ya en la terminal terrestre, hay gente que llega, gente que se va y este es el movimiento que hay y que existe en la terminal terrestre de la ciudad de Quevedo de Quevedo. Acá eh, hay más gente, no, más gente que intenta movilizarse, de llegar a otro lugar, destino, ir a, a sufragar, a, a cumplir pues, con el derecho de su voto. Otros llegaron de Quito y que ya sufragaron y están pues, esperando bus para volverse a la ciudad donde están residiendo. Esta es la información. Eh, al momento que hacemos para todos ustedes, amigos, desde la terminal terrestre de la ciudad eh, de Quevedo, amigos, estamos en el área, este es el área que van hacia la provincia de Manabí. también estamos acá eh, en los andenes. Santo Domingo Directo, menciona, transporte buena fe Santo Domingo Directo, porque no hay carro para movilizarse de una ciudad a otra ciudad. Este es el movimiento, amigos seguidores, eh, que están conectados y que nos ven de diferentes puntos de la patria ecuatoriana. Estamos en la terminal terrestre, mucha gente, bastante público ha venido acá y nosotros también hacemos las recomendaciones respectivas, tomar las precauciones del caso. Eh, el movimiento ahora es de mucha gente, eh, más tarde también eh, está llegando gente y esto también... El que está más temprano en la terminal terrestre seguro va a encontrar pasajes para viajar a Quito, a Manabí o a Guayaquil. Entonces eh, hay que tomar eh, las precauciones necesarias, amigos, para llegar a tiempo hacia el destino. Ustedes pueden ver este público de acá viaja a la provincia de Manabí, eh, viaja a la provincia de Manabí y están esperando el bus que llegue hasta la terminal terrestre de la ciudad de Quevedo y puedan pues, ser trasladados. Esta es la multitud... Eh, mi amigo, ustedes van directamente... ¿Tienen frecuencia o es una frecuencia especial? Bueno, eh, no, no quiso hablar el, control, el controlador, el oficial... Pero Transporte Buena Fe está llamando los pasajeros hacia, hacia Quito. Mi amigo, ¿a dónde viaja? Bueno, voy a la parada de se voy a Buena fe. Ah, Buena a Fe. A sí. ¿Ya sufragó? Ya Subragué, gracias a ya Subragué. ¿Votó acá en Quebec? Sí, todo bien, gracias a Dios, todo, ¿Todo bien. bien. Sí, todo bastante bien. gente, ¿no? Sí, bastante pero gracias a Dios me urna para que mi me... Todo, todo bien. ¿Qué espera usted del nuevo gobierno? Bueno, vamos a ver que todo se cambie la cosa. Ahora que cambie la cosa, sí, va a cambiar. Ok, ¿usted tiene trabajo estable? Eh... Más o menos, sí, más, gracias a Dios, sí. Yo lo que trabajo que es una tabaquera, tabacallena, ahí trabajo yo. Ahí trabajo. Sí, una familia, compañía. Sí. Todo, gracias a Dios, sí. Okay. ¿Me, ¿me dio su nombre? Bueno, señor Pedro Arroyo yo Gracias, don Pedro Arroyo. Muy bien, amigos, esta es la información. Vamos, vamos saliendo, vamos a salir hacia el interior de la terminal terrestre. Ahora estamos en los andenes, en la parte donde la, las multitudes. Ustedes pueden ver la toma que tenemos ahora. es Una toma impresionante, una toma impresionante donde vemos miles de personas, tanto en los, el interior, y en los exteriores, Esperando que realmente lleguen los buses para poder ser eh, trasladados los pasajeros a algún punto de los multidestinos que existen en la terminal terrestre de la ciudad. Hasta el perro también viaja acá, la mascota, eh, aprovechando también la oportunidad de poder viajar, amigos que están conectados. Esta es la información, vamos a ver si salimos a la parte eh, interna, vamos a ver... Allí, si nos permiten, eh, allí vamos, vamos vamos, a salir. Gracias. Eh, bueno, amigos, este es parte del movimiento que existe en la terminal Terrestre de la ciudad de Quevedo. El movimiento es intenso. Gracias a quienes nos ven en nuestra plataforma. Estamos en Aldía Noticias en YouTube, estamos en Aldía en Facebook y en aldía.com.es. Estamos conectados con nuestro público, que se conecta con nosotros en diferentes puntos de la ciudad, en la provincia de Los Ríos, Ecuador y el mundo, que nos ven también nuestros hermanos migrantes. Vamos, aquí es la transporte, eh, transporte Macuche. Mi amigo, eh, por fin, ya casi para comprar el boleto. Sí, a media una hora esperando aquí. Ya. Una hora le tocaba. ¿no? Sí. ¿El pasaje? Eh, no sé, todavía no llegó. Usted vino a sufragar acá. Sí. Y se va de regreso a Quito. Exactamente. ¿Qué espera con el nuevo gobierno que en las próximas horas vamos a tener? Nada, porque no son no sé qué pasa. No sé, la verdad. ¿Cómo usted ve nuestro país? ¿Cómo lo, lo cataloga el país? ¿Hay trabajo? ¿Hay oportunidades? No, no hay trabajo. No hay ¿Está problema. difícil la situación? Difícil. Ok, amigos. Este es el pensamiento de de la gente, ¿no? que visita la terminal terrestre de la ciudad. 8, 8 dólares el pasaje. ...en la terminal terrestre de la ciudad de Quevedo... ...que viajan hacia Quito, amigos... ...8 dólares el pasaje oficial al momento... Eh, ...realmente los buses, así llegan acá... ...las damitas llegan ahí con la carga... ...la yuca eh, que se van a mover... Eh, ...no ha venido pues ni un caballero a, a dejar... ...¿a dónde viajan, madrecita? A Quito. A Quito, muy bien... ...viajan a Quito, ellas han traído pues su costalillo... En la ciudad de Quito, comerse un, un plátano es un lujo. Acá en la provincia de Los Ríos se pudre, lamentablemente así es. Pero en Quito, comerse un pedazo de yuca o un plátano es un lujo. Por ende, ahí las damitas, pero, ellas pero llegaron. No se vayan porque estaban cobrando mucho. Y que, y que paguen medio pasaje también. No es justo porque uno viene a las elecciones, no viene por viaje. No por vacaciones. ¿A cómo estaban cobrando? 10 dólares. dijeron ellas? ¿Ahorita porque ustedes llegaron? Ok. Bueno, amigos, eh, esta es la información y llamamos también a las autoridades que controlen también los abusos que podrían darse. Los, los abusos, Hay que tener control también de todo esto. Hacemos el llamado a las autoridades que se haga ¿no? el control respectivo y se cobre realmente los 8 dólares como mencionaron y no los 10 dólares como se estaba rumurando. Amigos, esta es la información que tenemos desde la terminal terrestre de la ciudad de Quevedo, bastante movimiento a esta hora mientras se desarrolla el proceso del sufragio en el Ecuador. En más de 13 millones eh, van a las urnas, en los ríos más de mil votantes también están visitando desde la provincia de Los Ríos donde Diario al Día emite su señal para todos ustedes. Recordemos que también... Este primero de junio, Diario El Día, está celebrando su noveno aniversario como el primer diario digital creado en la provincia de Los Ríos. Gracias a las más de 400.000 personas que siguen nuestras plataformas, que comparten nuestra señal, que se mantienen en contacto. Estamos llevando minuto a minuto las incidencias de lo que sucede en la provincia de Los Ríos, en sus 13 cantones, en sus 17 parroquias, y lo que sucede también... En Ecuador, en Ecuador. A propósito, nuestra hermana República del Perú también está eligiendo presidente en la primera vuelta, candidatos a la presidencia del Ecuador, la hermana República del Perú. Hay expectativas en Latinoamérica por el nuevo gobierno que será y que estará parte administrando el Ecuador. Acá tenemos dos candidatos: a Guillermo Lazo, a Andrés Arauz, la gente eh, ya de seguro tiene a sus candidatos preferidos y uno de los dos será el que se siente o el que ocupe el Palacio de Carondolés en el sillón de la presidencia del Ecuador y seguro van a tomar importantes decisiones para gobernar y buscar nuevas oportunidades para los ecuatorianos que necesitamos trabajo, necesitamos empleo, necesitamos oportunidades, necesitamos mejorar el tema de la salud, atención a los pacientes, medicina en los subcentros, atención prehospitalaria, hacerle frente a este tema de la pandemia, la vacunación que se lo haga pues, con la mayor transparencia posible. Sin duda, son grandes retos a nuestra agricultura, sacarla adelante, crear nuevas fuentes de producción y sobre todo la agroindustria que podamos realmente nosotros poder ser exportadores, venderle al mundo alimento, porque tenemos las mejores tierras que existen en nuestras tierras. Así que amigos, seguidores, gracias por estar conectados. Vamos a vamos a, a levantar nuestra señal, vamos a terminarla. Este es el panorama en la terminal terrestre y así estará todo el día. Así que tome sus precauciones, eh, manténgase siempre conectado, nuestra señal Síganos en todas nuestras plataformas, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook, en YouTube o simplemente digita nuestro sitio web www.aldia.com.es y mantente conectado, ahí suscríbete porque ahí también aparece la campanita de suscripción y cada vez que día emita nuevas alertas informativas recibirás esa notificación de las nuevas Contenidos noticiosos que podrían generar reacciones para ti. Amigos, muchas gracias por estar conectados. Nos vamos, nos vamos de aquí, nos vamos, muchas gracias. Será hasta pronto, volveremos a conectarnos en una próxima alerta informativa. Como siempre, para todos ustedes, desde la señal única de diarioaldia.com.es. Será hasta pronto.